Conoce los detalles del tremendo escándalo por la supuesta muerte de la madre de Luis Miguel. El 1 de marzo, Luis Miguel se estará presentando en el campo argentino de toro y el 26 de febrero en Orfeo Superdono. Las dos fechas elegidas durante el año 2019 para recibir nuevamente en nuestro país al gran artista mexicano que durante el 2018 encandiló a propios y extraños con la narración de su vida en la señal de Netflix. Sin embargo, antes de arribar a tierras argentinas, el cantante mexicano debió enfrentar una gran controversia. Causada por la actriz mexicana Araceli Arámbula. Fue luego de que compartiera en su perfil de Instagram un altar de muertos donde se apreciaba la fotografía de Marcela Basteri, madre de Luis Mi y abuela de sus hijos. Supuestamente la Chule confirmaba así que la madre de Luis Mi falleció, respondiendo la pregunta de Millones: ¿Dónde está Marcela? Al ser abordada por los medios de comunicación en el aeropuerto de la CDMX, Arambula manifestó su descontento y afirmó que ella no fue quien colocó la foto de Marcela en la ofrenda por el Día de los Muertos. Ustedes son los que crean las cosas, uno es libre de subir lo que uno quiere, y lo que uno cree, y lo que uno considera. Yo tengo a mi gente con mucho amor y no estoy diciendo nada, porque yo no tengo que confirmar absolutamente nada, es que ustedes ponen todo al amarillismo al por mayor, uno sube las cosas con mucho cariño, con mucho amor a mi gente, además yo llegué a mi casa y estaba puesto mi altar, o sea ni siquiera fui yo, ese altar ya lo tenía mi mamá. Araceli Arámbula dejó en claro que ella no aseguró nada sobre la muerte de Marcela Basteri, me molesta que si yo subo algo a Instagram lo hagan como una noticia amarillista. En todo caso a mí no me corresponde, vayan y pregúntele a la gente que tiene que contestar, yo no tengo que contestar absolutamente nada de eso, yo respeto eso. Tengo mucho amor, es la abuela de mis hijos y siempre vamos a tener un recuerdo hermoso, su foto siempre está todos los días en mi casa y con mis hijos. No quiere decir que solamente ese día, siempre está porque deseamos que esté bien, deseamos que esté viva, pero la verdad es que estamos recordándola todos los días, no fue por ese día nada más. Resaltó Araceli Arámbula ante la polémica por la supuesta confirmación de la muerte de su suegra, Marcela Basteri.